La idea de esta nueva gestión, digamos, es continuar muchos de los, de los aspectos de las líneas y proyectos que continuaron la gestión pasada, principalmente aquellos que tienen que ver con eh, el fortalecimiento de las líneas de investigación a través de los institutos de doble dependencia con CONICET, la Facultad de Ingeniería está radicado, el primer instituto de doble dependencia que es el, el Instituto de Investigación y Desarrollo en de Bioingeniería Ingeniería y Bioinformática, recientemente creado. Este, bueno, esperamos que ese sea un gran motor digamos, para la erradicación de nuevos investigadores y, este, y generar nuevas líneas de interés de trabajo en la región. Desde el punto de vista académico, obviamente, tratar de fortalecer nuestras carreras que bueno, la Facultad de Ingeniería siempre se ha caracterizado por tener carreras innovadoras ¿no es cierto? En, el, en el ámbito local y nacional este, y, y ver cómo podemos aportar desde ese aspecto también al desarrollo concreto de la región con estas carreras cortas de este programa de expansión territorial que tiene actualmente la UNER en en implementación o en desarrollo con los municipios. Uno de los, de los mayores logros que yo de la gestión previa fue que generar el ecosistema dentro de la, de la Universidad y en los contactos digamos, a nivel nacional como para que eso sucediera y por suerte encontramos también todo el apoyo de la comunidad hacia dentro de la Facultad para de, sumarse a ese proyecto. Esto y la Facultad creo que es referente en el área de Tecnología Médica, este, en Bioinformática que es la otra línea y bueno, esperemos que de la misma forma seamos dentro de poco también en Ingeniería en Transporte, que es la nueva carrera que estamos encarando como un nuevo desafío. ¿no?